Revisemos las principales formas de emisión de documentos en LibreDTE. Primero, en el módulo de facturación, encontramos la pantalla estándar de emisión. A ella, accedemos haciendo clic en Emitir documento. En esta opción, no es obligación completar todos los campos, solo los necesarios para emitir el documento. Otra opción es la de emitir documentos masivos. Esta opción la encontramos en la parte superior derecha de la pantalla. Aquí debemos cargar un archivo CSV al final de la página, completando los campos que se encuentran allí. El archivo debe cumplir con los requisitos que se indican en la documentación de la página. Otra manera de emitir es la facturación masiva de guías. Volvemos al módulo de facturación. Ingresamos al libro de guías en la opción superior derecha y encontramos la opción facturación masiva. Ingresamos el root del receptor y el rango de fechas en las guías que deseamos facturar. Otra opción disponible es emitir documentos mediante la integración de e-commerce. Ingresamos a modificar empresa. Luego pestaña Apps y la integración se realiza al final de la página. donde se encuentran los e-commerce que se encuentran disponibles para la integración? Por ejemplo, en Shopify debemos tener la opción activa si queremos usar la integración. Y definir la configuración en el e-commerce. Una vez realizada la integración, debes guardar la configuración. La última opción que veremos es emitir a través de algunos de los puntos de venta por los puntos que tenemos disponibles. Por ejemplo, boletas fácil, retail o exportación. Los podemos activar en la configuración de la empresa, pestaña POS, y aquí debemos habilitar los puntos de venta.